No amorelli es fallin' down No amorelli es Es como mirar Con el ojo tuerto Es como andar ...con una sola pierna, es como usar una sola mano, es triste llegar a un punto muerto. No he encontrado ningún motivo, no encuentro motivo de explicación... Nunca perdí perdón sin motivo. El amor es más fuerte que la razón. Siempre he demostrado interés. Nunca faltaron mis buenos días. Esperando recibirlos también. Solo recibí contestaciones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 pero eso es el amor, darlo todo. Pero eso es la vida, entregarse por nada. Por eso es el final, en el final te quedas sin nada. Pero eso es así, cada cual a su manera. Cada cual intentando llevar razón Sin tener en cuenta la del otro Sin perdonar sus fallos Y sus maneras Es como mirar con el ojo tuerto Es como andar con una sola pierna